Cuando tú me digas. Muy bien, pues muy buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este taller. Tenemos aquí el placer de tener a Diego, Diego Gold, experto en, en WooCommerce y en comercio electrónico. Eh, empresario también, que ha montado bueno, una empresa de, hay algo. de, de, de temas de, de venta de artículos. Eh, que nos va a dar una charla sobre configuración de WooCommerce. De cómo promocionar nuestra tienda online en WooCommerce. Efectivamente. Yo Me ha <risa> muy bien. <risa> eh, así que nada, eh. pido un fuerte aplauso para él y. <risa> que lo disfrutéis. Perfecto. Pues nada, tal y como ha dicho Germán, vamos a empezar con una tienda online que ya está hecha. Vale. Se Hemos hecho ya el diseño de nuestra tienda online, ya está implantada, pero con muchas tiendas el problema es, vale, hemos hecho ya nuestra tienda online, perfecto, se la hemos dado al cliente la, la, o la hemos hecho para nosotros y pensamos que, bueno, pues la hemos dejado ahí y punto. Pensamos que por tener una tienda online en Google, pues bueno, ya entrarán o ya comprarán, pero tenemos que hacer ciertos ajustes pues, para que la página web funcione. Entonces, eh, ¿cuántos de aquí tenéis tiendas o hacéis tiendas para clientes? un bueno, pues, poquillos, pero bueno, vale, pues lo que vamos a hacer va a ser, vale, perfecto, ya tenemos ya la página hecha, ¿qué ajustes podemos hacer para empezar a promocionar nuestra tienda online de manera gratuita? Sobre, sobre todo para promocionarla en redes, como vamos a ver, en redes sociales y también en Google, ¿qué ajustes podemos hacer? El taller va a ser totalmente práctico y puede ser que algunas cosas pues, tengamos ahí algún problema por temas de privacidad que no se conecte bien, pero yo lo que os recomiendo, si alguno está con ordenador y tal y queréis hacerlo para vuestras tiendas o, o vosotros, pues lo tengáis en cuenta. Entonces, para empezar con todo este tema, vamos a empezar a sincronizar nuestra, nuestro WooCommerce con Facebook. ¿vale? Para eso vamos a usar el plugin de Facebook for, eh, for WooCommerce, ¿vale? aquí está en español, pero tendría que salir en inglés, ¿vale? Por si lo tenéis que buscar así en, en el repositorio de WordPress, ¿vale? Y con este plugin lo que vamos a hacer va a ser conectar todo nuestro catálogo de productos, ¿vale? Por ejemplo, aquí cualquier categoría, que la podamos mostrar tanto en la tienda de Facebook, ¿vale? Tanto en... La tienda de Instagram, no sé si lo sabéis, pero en Instagram se puede tener una sección de tienda y además se pueden etiquetar los productos. Pues automáticamente se subirán todos nuestros productos ahorrándonos todo el trabajo manual que tenemos que hacer y además, pues si está sin stock, se mostrará sin, sin stock, se mostrará el precio y lo podremos etiquetar en las publicaciones, en las stories y además hay un mecanismo que tiene Instagram de que si tú has visto un producto, lo luego... Eh, luego Instagram te lo vuelve a mostrar, aunque no hagas publicidad, en los recientes que has visto. Tienes también ahí un historial de productos vistos. Y ya por último, también eh, lo, se puede conectar con WhatsApp. No lo vamos a hacer en, en este taller, pero que sepáis que instalando este plugin, y yo lo diré por, por, por encima cómo se puede hacer, también podrías tener tu catálogo en WhatsApp Business, ¿vale? Entonces, para empezar, nos hace falta aquí descargar el plugin. Nos iríamos aquí a la parte de Añadir nuevo, desde la sección de plugins. Y buscaríamos Facebook for WooCommerce. Yo ya lo tengo ya instalado, por si acaso eh, no se descargaba, y lo activamos, ¿vale? una vez instalado y activo. Entonces, nos vamos aquí a la zona de marketing ¿Vale? que existe en WooCommerce desde hace un, unos añitos, y nos vamos a la parte de Facebook, que ya estará activa. Y nos saldrán estas cinco pestañas del submenú. Voy a ampliar aquí un poquito, a ver si puedo. ¿Vale? Entonces, de, de primeras no tenemos nada, solo esta parte de primeros pasos. Normalmente la gente no entiende mucho, pero le tendríamos que dar a esta sección. Lo que recomiendo, antes de empezar con la sincronización, es que tengamos todo lo de Facebook activo, es decir que, que tengamos nuestra cuenta en business de Facebook, vale, eh, te, tendríamos que, en, que entrar aquí en business.facebook.com y tener eh, la cuenta de business enlazada con nuestra cuenta principal de Facebook. Una vez ten, tenemos esta parte hecha, tendríamos que tener evidentemente la página creada la cuenta de Instagram, también creada, para poder enlazarlo con el catálogo que tenemos en la tienda online. Para hacer eso, antes de nada, yo recomiendo meternos en la configuración del, del negocio, que estamos aquí. Para meternos en la configuración del negocio, le tendremos que dar aquí a todas las herramientas. Y si se me carga, voy a actualizarlo, a ver si se carga. Lo digo por si no sabéis llegar hasta esa parte, todas las herramientas. No sé por qué no se carga. Voy a volver al inicio, a ver si desde aquí, no sé si es por algo de la pantalla, esa ventana flotante, vamos a anuncios desde esta parte y bueno, no me sale, pero a ver si por el buscador configuración... He actualizado ya, pero no... Te he un fallo de las cuentas, te pone que no tienes ninguna cuenta de Instagram ni Facebook enlazada. Sí, pero a lo mejor hay que entrar, pero igualmente es esta página, ¿vale? La configuración del, del negocio, pero era para que me saliese este menú que no sé por qué no me sale en esta sección. Pero vamos, así. habría, habría que llegar hasta esa parte. ¿Veis ir a la configuración? Pero no me muestra. Vale, ahora aquí, configuración de empresa. Y aquí ya configuraríamos todo el negocio. Un fallo que normalmente suele hacer la, la gente con las cuentas es que no sabe que a lo mejor tiene varias cuentas, ¿vale? Entonces, fijaros siempre que estemos en la cuenta de nuestro cliente, ¿vale? O o en la que, nosotros, o, o, o que sea la nuestra, ¿vale? Entonces, una vez ya que estamos en la configuración del, del negocio de nuestra cuenta, podremos ver que aquí ya en cuentas tenemos la parte de páginas. Aquí yo no tengo ninguna página creada, ya que estamos en una de, de pruebas, pero tendría o que añadirla, ¿vale? Añadir una página, o bien crearla. En este caso voy a crearla para hacer una prueba, ¿vale? Y seleccionaríamos cómo crear cualquier página. Esto lo voy a hacer más adelante cuando lo sincronicemos para que veáis las dos formas que hay de que hacerlo. Luego en cuentas publicitarias, la gente no lo suele saber, pero la cuenta global de, del business luego tiene una subcuenta publicitaria que también habría que, que configurar y enlazar, ya que no solo vamos a sincronizar el catálogo de Facebook y WooCommerce, sino que también vamos a meter el pixel nada más crear nuestra tienda online para que oye, pues todos los usuarios que vayan entrando tener todos esos datos, cogerlos, para que si en un futuro hay que hacer remarketing o, y que también Facebook entienda un poco nuestro negocio y a qué tipo de cliente vamos para cuando hagamos esa publicidad. Luego también tendríamos que sincronizar nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de WhatsApp si queremos también sincronizar el, el catálogo de WhatsApp. La cuenta de Instagram sí que la voy a añadir antes para que lo veáis. Eh, sería añadir, aunque tengáis la cuenta abierta desde aquí, desde sí. vuestro usuario, todo eso. No, tenéis que hacerlo desde esta parte y normalmente alguna vez os puede dar error. ¿Cuándo Facebook puede dar error de que no funciona nada? No, normalmente... El, el error suele salir en Safari y si estáis usando un iPhone, muchas veces eh, con, las, con las políticas de privacidad que tiene Apple y todo eso puede ser que no os funcione a la hora de hacer una campaña desde ese dispositivo. Entonces, o tendréis que coger un, un dispositivo Android o bien... aquí lo tengo... o bien... Eh, o bien intentar hacer cualquier cosa, introduce tu número móvil, ¿vale? Es que la acabo de crear y me pide más privacidad, ¿vale? Pues vamos a añadirlo, si insiste Facebook, para que veáis también todo lo que puede salir. Vale, más 34, Spain, ¿vale? Y muchas veces cuando ya sincronizáis todo, bueno, francés, quita, <ríe> quítame el este, ¿vale? Cuando me digas... ¡Ah, ostras! Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. No sé ya cómo hacerlo. Lo quito. Desenchufo y ya está. Desen no, no no, no, no. Con esto ya está. No lo he quitado yo. Vale, perfecto. Igualmente... Justo he justo apagado también el teléfono, pero bueno, mientras os meto un rollo que eso, que muchas veces el cliente, eh, con estas cosas, siempre suele haber fallo cuando el cliente ya tiene algo ya configurado él. Cuando el cliente ya tiene una página hecha, cuando ya tiene alguna cuenta de Instagram. Entonces ahí suele haber errores porque el cliente pues, habrá hecho lo que haya podido ahí con, con, con lo que ha visto. Entonces, seguramente tendréis varios, varios errores. Entonces, todos esos errores tenéis que analizarlos un poco para ver las diferentes formas que pueden pasar. Entonces, una ha sido la que os he comentado antes, que es todo el tema de la privacidad de que lo estéis haciendo en iPhone o que lo estéis haciendo en Safari y luego también eh, hay otras opciones como que el cliente de repente haya cambiado el nombre de, de, de la página entonces Facebook se la haya bloqueado por ejemplo o bien no tenga suficiente contenido en la página de, de Facebook o en la cuenta de Instagram entonces aún no podrás sincronizar las compras ya que no tienes suficientes usuarios que te sigan entonces para Facebook oye a lo mejor estás vendiendo Pro productos ilegales, ¿vale? Entonces, eh, Instagram tiene que verificar un poco también todo eso de que, bueno, más o menos, y también, aunque nosotros hagamos ahora la instalación, al final de la, de la instalación no vamos a ver todos los productos etiquetados, ya que Instagram y Facebook tienen que hacer su revisión manual, que puede tardar un día o puede tardar mucho más. Ya me ha llegado el mensaje al fin. Vamos a ver... Mm, no siguiente estamos revisando tu información solemos tardar un día pues nada perfecto solemos tardar ah no pues mira al final se me ha puesto permitir todas las cookies al final lo van a saber todo vale pues he conseguido conectarme entonces volvemos aquí y a ver si nos podemos conectar de nuevo a ver si me sale si no, tendríamos que esperar otra vez a que nos lo validase Facebook. Vamos a entrar. Y ahora sí que me deja. Perfecto, pero me deja entrar. Pero vale, conectando. Para que veáis lo complicado que es conectar solo la cuenta de Instagram. Eh, no tienes cuentas publicitarias en este negocio. Perfecto, finalizar. Eso lo veremos más adelante. Pero ya vemos que en nuestro panel de Business Manager, con la cuenta que nosotros queremos conectar, ya la cuenta de Instagram está conectada a nuestro usuario. Para la página de Facebook es mucho más sencillo porque es crearla y ya está, no hay mucho más pro problema y ya se nos quedaría enlazada. Con la cuenta publicitar igual, luego tendríamos que ir al origen de datos y aquí en origen de, de datos tenemos la parte del catálogo que no habría que añadir ninguno ya que lo vamos a hacer más adelante. Luego el pixel lo podría crear ahora pero también lo podemos crear durante la sincronización. ¿Vale? Pero si yo hubiese un pixel creado porque habéis pillado ya alguna cuenta, que la ha cogido algún cliente y tal, pues habría que ver si el pixel de verdad está conectado con la cuenta business que estamos usando o bien está creado con otra porque tiene aquí cinco cuentas para la misma empresa, porque ha ido creando y, pues, bueno, pues al, pe, pensando que alguna funcionará. vale Y ya por último, lo que habría que configurar es la seguridad de marca para enlazar nuestro dominio. Esto también es un apartado muy importante para todo el tema de, de, de las campañas y también para que Facebook pues bueno, coja algún datillo más para nosotros de la página web. ¿vale? Entonces, con, con esto, tendríamos que crear un nuevo dom dominio. Una parte importante, un dominio solo puede estar sincronizado con una cuenta de Business Manager. O sea, solo podemos hacer esto una vez. Para enlazarlo con más cuentas ya sería pedir permisos, ¿vale? Sol solicitar el acceso al dominio de otra cuenta que esté conectada. Lo digo esto porque no sé si esto ya lo he usado en algún tutorial. Entonces, pues puede ser que no se me conecte. Pero que sepáis que, vale, perfecto, sin verificar, entonces tendríamos que coger este código y añadirlo en, la, en el GA de nuestra plantilla. Si no sabéis cómo, yo lo voy a hacer aquí un poco a lo bruto, vale, porque si me tengo que meter al, C, al, al FTP y todo eso, no me da tiempo a configurarlo todo, pero vamos que tendríamos que ir a nuestro child theme, aquí uso el parent theme, pero que sepáis que hay que hacerlo en el child theme y, y, y añadirlo de forma diferente. Pero yo lo voy a añadir a lo bruto. Eh, vamos a la parte del header, aquí en donde la etiqueta head está terminando, vale. Esto no hace falta que lo sepáis mucho, pero hay, hay que conectarlo de esta forma. Con hacer esto ya es suficiente. Actualizamos el archivo. Perfecto, nos volvemos a la parte de configuración, le damos a verificar, seguramente no se verifique a la primera porque no le habrá dado mucho tiempo, pero, vale, perfecto. Igualmente eh, lo podríamos haber conectado también con las DNS, ¿vale? pero lo hemos hecho así más rápido. Perfecto, ya tenemos entonces el dominio sincronizado, el pixel hemos dicho que lo vamos a crear más tarde, aunque lo podríamos crear aquí fácilmente. El catálogo, que lo vamos a añadir directamente desde WooCommerce. La cuenta de Instagram conectada, el WhatsApp ya no lo voy a conectar porque tendría que ser un WhatsApp de empresa, pero también lo podríamos conectar desde aquí. Y ya la página, que también la, la vamos a crear durante la sincronización para que veáis las dos formas que hay de añadirlo de esta forma o bien desde la sincronización. Una vez ya tenemos todo esto claro, muy importante, ya podemos empezar a darle al botón mágico, porque habréis visto aquí... Que, Facebook, eh, que el plugin tiene dos estrellas, pero Diego, ¿cómo me estás explicando un plugin que tiene dos estrellas? Esto no puede funcionar, pero es porque no han hecho todo este trabajo, porque es, es, al final no es culpa del plugin, es culpa de que tú no lo has configurado todo. Por algo tiene más de casi un millón de instalaciones activas, porque funciona perfectamente. Entonces, le damos clic a Primeros pasos y nos va a abrir una nueva pestaña. Aquí pues verifica, oye, eh, ¿tú eres esta persona? Sí. Perfecto, pues lo vamos a vincular, aquí estamos pues dando nuestra alma al diablo, aceptamos. Elegimos la cuenta de Business Manager, esta cuenta que está creada hoy, continuamos y páginas, claro. Ya no me deja sincronizarlo porque no tenemos ni página de Facebook, pues no pasa nada, vamos a crearla desde aquí, ¿veis? Desde este apartado también se puede crear, nombre de la página, tú, como sea, continuamos y ya desde aquí crearíamos la página si no la tenemos. Si hubiésemos tenido ya una página sincronizada, nos pondría un selector, conectar la página de Facebook. ¿Habéis visto? Ya la hemos creado. Tan sencillo. Luego habrá que configurarla, evidentemente, pero eso ya es curso de Facebook. Perfecto. Luego podemos ver que la podemos vincular con Instagram. En este caso no es aplicable, ya que no es una cuenta profesional. ¿Qué pasa con que no sea una cuenta profesional? Pues, como no puedo compartir la pantalla ya del móvil, lo voy a hacer así, un poco cutre, os lo voy a contar, pero te, tendríamos, que, tendríamos que entrar en la cuenta de Instagram, dar la configuración y desde la configuración... O sea, solo se puede hacer desde el móvil, ¿vale? Y desde la configuración tendríamos que dar la empresa y cambiar a cuenta profesional, porque actualmente esta cuenta es, es una cuenta personal. Vale, para que lo tengáis en cuenta, no esta, no, esta era la que iba a usar, que me daba bloqueo, esta, vale y tendríamos que darle a la configuración, pero no lo podemos hacer, mira, me da, ya, ya este terror, no lo podríamos hacer desde el ordenador, sino desde el móvil, y ya, ya lo pondríamos como cuenta de empresa, y entonces cancelaríamos este proceso hasta que esta parte podamos hacerla. Cuando cambiemos la cuenta de Instagram a cuenta de empresa, ya la podríamos ap aplicar. En este caso me voy a saltar la conexión con Instagram, pero vosotros tendréis que hacerlo de esta forma para conectarlo. Le damos clic en continuar y ya indicamos el catálogo. En este caso voy a poner, esto lo pongo. He puesto esto porque normalmente el cliente ya ha hecho su catálogo manual, el cliente ha intentado mil formas, entonces esto me, in me indica de que este es el mío, ¿vale? Ya vosotros ya, como lo, lo queréis llamar, el catálogo. Continuamos y aquí tenemos catálogo web Diego, que es el que hemos creado ahora mismo y este es el identificador. Quedaros con todos los identificadores que están saliendo, no hace falta que los memoricéis, pero bueno, tenerlo en cuenta o hacer alguna captura para después verificar que todo está bien. Continuamos. Y vemos que tampoco tenemos cuenta publicitaria, que es lo que hemos visto aquí, que no tenemos la cuenta publicitaria tampoco creada, pero lo he dejado aquí para que sepáis que también lo podemos crear desde esta parte. Creo una nueva, saca tu cuenta publicitaria, perfecto, que no es lo mismo, como he comentado antes, la cuenta publicitaria que la cuenta de Business Manager. Y tan sencillo como esto, ya la tendríamos aquí puesta, continuamos. El píxel tampoco estaba creado, creamos uno nuevo, saca tu píxel de donde la empresa que quieras, perfecto, continuamos y ya lo tendríamos todo. Solo nos faltaría añadir el perfil de Instagram cuando nuestra cuenta sea profesional y la hayamos pasado. Bajamos y también vamos a activar lo de las coincidencias avanzadas automáticas para que se quede con más datos aún por si acaso no tenía el sexo, la provincia, la ciudad, que cojan todos los datos porque al final esto lo vamos a usar nosotros para hacer campañas de publicidad y cuanta más información tenga, llegaremos antes al, al, al cliente objetivo y gastaremos menos dinero en, en clientes que no para Facebook no son útiles. Aquí acceder a todas las estadísticas, obligatorio, leer el contenido publicado, todo sí. Y le damos clic a siguiente. Vincular WooCommerce Google, Google Integration a Facebook. Perfecto, se está sincronizando. Y aquí hay un paso importante, espero que funcione, a lo mejor me, me bloquea porque todo está creado hoy, puede ser que os pase. Hoy pues yo he tenido mucha suerte, me ha bendecido Chiclana, pero muchas veces si la cuenta está creada ese mismo día, eh, tu cuenta está bajo revisión, espera, entonces tendrás que rellenar o esperar un poco, una semana o dos, hasta que esta parte no, no te dé ningún problema. Entonces aquí nos salen dos apartados, listo y crear anuncio. Le tenemos que dar a listo. ¿Vale? aunque sea el botón gris, siempre hay que pulsar el botón que está en colorín no, no, no, aquí le vamos a dar a listo. Entonces, normalmente pensamos que con darle a listo es suficiente, pero no, le tenemos que dar ahora en esta pantalla, es mi sitio, redirígeme. Si no le damos aquí, todo lo que hemos hecho no vale para nada. Y una vez ya le damos aquí, esperamos a ir a la pantalla principal de Facebook con WooCommerce, y la conexión ya está correcta. Ahora aquí tenemos, porque pues, Facebook quiere que no gastemos el dinero en, en anuncios, evidentemente, y aquí tenemos ya, pues, si hubiésemos hecho publicidad, todo nuestro resumen y todo esto. Pero, voy a ampliar un poquito, perfecto. Perdona, el objetivo es llegar entonces aquí con conexión correcta, ¿no? No, el objetivo es que cuando nosotros entramos en el submenú de conexión, porque esto puede pasar, este salga todo este todo apartado. Exactamente. La página tiene este, este identificador, el pixel tiene este, porque alguna vez te puedes encontrar con algún cliente que dice, no, si lo tengo sincronizado, pero no se me ve. Ostras, si el ID de la página no es el mismo. <risa> Parece una tontería, pero cuando ya has hecho varias instalaciones, puede pasar. Entonces, sería tan fácil, si te encuentras con algo así, desconectar. Y ya está. Y repites otra vez el proceso de hacerlo todo. Faltaría la cuenta de... Instagram Business que no tiene el, el identificador porque no lo hemos podido con, con, conectar y ya saldrían también los ID del anunciante de la cuenta de Instagram Business, vale. Y con esto ya tendríamos la sincronización hecha. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Desde Messenger, pues también quieres que pongan el chat de, de Messenger en la, en la tienda, es decir, que se muestre en nuestra tienda online, eso no lo, no lo queremos. Y luego podemos crear conjuntos de productos, es decir, por ejemplo, podemos crear categorías dentro del catálogo de Facebook, de Instagram o de WhatsApp. Por ejemplo, pongo juegos clásicos. ¿Por qué no coge las categorías por defecto? Ponemos juegos clásicos. No coge las categorías que ya tienes puestas en el WooCommerce. E no. Coge el producto, pero no coge el otro. Por eso estoy explicando esta parte. Yo pongo aquí Juegos, juegos Clásicos y es tan fácil como categorías de productos de WooCommerce. Voy a buscar Clásicos y ya estaría. Y con esto ya tengo... Pero porque no son categorías como tal para Facebook. Son conjuntos de productos. Entonces, pues no es lo mismo. <risa> no es lo mismo. Y ya con esto ya tendríamos ese conjunto de, de productos hecho. ¿Vale? Vuelvo a las categorías. ¿Vale? Y ya por último, porque puede ser cuando se haya sincronizado el catálogo, aquí veremos si actualizamos Orígenes de datos, catálogo, y tendremos aquí ya el catálogo web Diego, que ha sido el que yo he creado. ¿Vale? Entonces, nos vamos a la parte superior derecha aquí, a abrir Comer Manager, se puede llegar por muchas rutas, pero me va el menú un poco así travieso, entonces vamos a meternos desde esta parte, y luego en Artículos ya podemos ver que todos los juegos los hemos sincronizado, en este caso los, los, los, los productos. vale Entonces, yo no tengo ahora mismo ningún error. ¿vale? Aquí tenemos los conjuntos, vale juegos juego clásicos, 60 artículos. Es decir, para que veáis la rapidez de la sincronización, ya tengo ya los juegos clásicos con, conectados. Entonces, puede ser que os salgan aquí errores. Errores de te falta el precio, la imagen es muy pequeña, eh, es que este producto es sanitario, tengo que verificarlo. Eh, ¿Qué más cosas? El título del producto está en mayúscula, hay que, hay, hay que cambiarlo. Todos esos errores saldrán aquí en esta parte, ahora mismo no me muestra ningún error, pero habrá algún error, ¿vale? Tener toda esa parte en cuenta y presente que se puede cambiar. Y luego los productos, porque tú a lo mejor puedes decir, oye, es que yo hay algunos productos que yo no quiero sincronizar, Diego. Pues nos vamos a la parte de los productos, le damos aquí arriba en opciones de pantalla, y podemos ver que sale, sale, sale, sincronización con Facebook. Marcamos esta parte y le damos clic en Aplicar. Aquí podemos ver que sincronizar con Facebook, en la columna podemos ver sincronizar y mostrar, sincronizar y mostrar, pero aquí no sincronizar. ¿Qué habrá pasado para que el juego WTF, casualmente, no se ha sincronizado? Algo ha pasado, algo ha pasado. Entonces, desde el panel de los productos, ahora tendremos una nueva zona que la habrán puesto donde hayan querido, vamos a ver, eh, eh, eh. aquí tenemos, sincronización de productos con Facebook, el producto está todo en mayúsculas, por favor, cambia el título a minúsculas para poder permitir la sincronización de tu producto, es decir, aquí podemos ver que no se me sincroniza por esto, porque muchas veces, yo también que se lo explico al cliente, tenemos aquí el apartado de Facebook, dentro de los datos del producto, entonces aquí desde Facebook pues, ten, tenemos la parte de sincronizar con Facebook, sincronizar y mostrar en, en el catálogo. Pero si no lo quisiésemos sincronizar nosotros, le daríamos a la parte de no sincronizar. Pero en este caso, si pone sincronizar y mostrar, pues el problema era efectivamente que estaba en mayúsculas. Vamos a ponerlo en minúsculas y actualizamos. Seguramente con esto ya nos dejará sincronizarlo. Vamos abajo y ya podemos ver que, oye, el ID de Facebook de nuestro producto ya está puesto. Con esto ya hemos solucionado que desde fuera el producto se nos vea perfectamente, ¿veis? sincronizar y mostrar, se, no, se nos ha cambiado. Y así habría que revisarlos todos. Por ejemplo, aquí tenemos Escuela de Pingüinos 2. Casualmente, el título está en mayúscula, ya podemos definir. Este 8 tesoros, igual no sincronizar. Pues habría que hacer todos esos ajustes si lo queremos sincronizar. Por último, bueno, no sé cuántas veces he dicho por último, pero nos vamos a la parte otra vez de Facebook y hay algunos ajustes extra que podemos configurar para que el producto se posicione un poco mejor dentro de Facebook que es en la parte de sincronización de los productos. Aquí podemos excluir categorías directamente, excluir et etiquetas, definir qué descripción sincronizar, si la descripción estándar, que la descripción grande, o la descripción corta. Y luego os recomiendo establecer las categorías de productos por defecto de Google. ¿Por qué de Google si estamos en Facebook? Pues porque Facebook, no sé por qué, no ha creado sus propias categorías. Entonces, pues usa las de Google, que si Google ya ha hecho el trabajo, pues, oye, pues uso el suyo. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, Juegos, eh, Games, Toys y Games, por ejemplo, lo que sea. Elijo la, la subcategoría Games Demers, por ejemplo, y guardo los cambios. Entonces, todos los productos tienen esta cat categoría. A lo mejor somos una tienda multiproducto, entonces nos tendríamos que ir a la parte del juego, por ejemplo, del producto en cuestión y nos iríamos otra vez a la parte de Facebook. Podría cambiar yo mismo la descripción que quiero usar para este producto por si quiero que la descripción de Facebook sea otra, usar una imagen diferente, porque a lo mejor nosotros tenemos una imagen en nuestra tienda online que está perfecta para nosotros vender, pero Facebook dice que tiene un fondo raro que no, no, no le gusta, no le gusta la foto no le gusta la foto entonces usamos nosotros una imagen personalizada. Pondríamos aquí la, la URL y podremos cambiar también el precio de Facebook. Y si la categoría del producto fuese otra, aquí habría que cambiar a nosotros por si, por si fuese un producto de oficina, por ejemplo. Y ya guardaríamos todo, todos los datos, ¿vale? Luego, esto sería toda la parte por el apartado de sincronizar con Facebook e Instagram, la cosa sería que Instagram aún no se nos va a ver la, la tienda online. Nos tendríamos que meter dentro de la aplicación y activar las compras de Instagram. Porque Instagram tiene, como antes era otra empresa y tal, pues él tiene que verificar el catálogo que tú subes. Entonces, tendrías que activar, esto ya os, os lo digo así, tendrías que activar las compras en Instagram, tardaría un día, tres, en que te lo verifiquen y ya podrías, a partir de ahí, etiquetar todos los, todos los productos en Instagram. Pero porque, al final, nosotros hemos conectado WooCommerce con Facebook pero luego Facebook hay que conectarlo con Instagram con lo, que con lo que os he dicho de activar las compras y con WhatsApp pasaría algo parecido que nos tendríamos que meter en, el bis en, en WhatsApp Business y a partir de decir que te quieres conectar con Facebook y cuando ya te conectas con Facebook se sincronizan los productos WhatsApp al ser en, en verdad otro equipo, otro grupo tal pues habría otra verificación y ya a partir de ahí ya tendríamos la primera parte que lo tengo aquí en la chuleta de conectar con Facebook, Instagram y Whatsapp, ¿vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, si alguien quiere interactuar, pero esta parte ya la tendríamos medio hecha. Bueno, yo te voy a preguntar, alguna vez? Me ha dado error el pixel con los microdatos y a lo mejor me pedía microdatos de precio y tal y estando puesto el precio normal en WooCommerce no me lo reconocía. Sí, eso es por los productos variables. Claro. Seguramente. Sí, el, sí. El, el producto es variable. No lo hemos visto. Eh, creo que tengo por aquí algún producto variable, pero dentro de cada producto variable eh, verás que en cada variación. Creo que era. Creo que tengo alguno variable. Vamos a ver qué es este. En cada producto variable tienes en las variaciones su propio apartado. Entonces aquí puedes ver que a lo mejor es verdad que te falta el precio, que te falta cualquier cosa, pero por ejemplo aquí me va a dar error porque aquí tengo cualquier color, cualquier tipo de juego, no tienes la variación exacta. Luego... Luego que puede ser, oye, que el SKU sea diferente o que esté duplicado con otro SKU, que el precio sea otro, por ejemplo. Entonces todo eso habría que verlo, incluso el inventario de una variación que sea cero y te dé el error. Y ya hay otro error que, teniéndolo todo, que me imagino que será a lo que te refieres, sí. dice que los microdatos están mal, pero el producto puedes usarlo, ¿no?, para la publicidad y tal. Eso es un error ya de Facebook, eso ya no se puede hacer nada porque al final tú lo sigues pudiendo et etiquetar, lo sigues pudiendo tal, solo que los productos variables, como están con otro tipo de código, por así decirlo, pues no los lees bien con, el, con este programa de Facebook. pero que no habría ningún problema que ponga error en los, en los metadatos, es más importante rellenar la, la categoría de Google que los metadatos de esa forma. Bueno, gracias. ¿Qué, ¿Qué es el SKU? Es que soy muy el SKU es, un, es, el, es, es el identificador que tú le pones a un, a un producto, ah, vale. por ejemplo, un código de, de barras y todo eso, pero el SKU es como la identificación dentro de nuestra tienda online, para saber nosotros en qué leja estás, si tenemos una tienda física y todo eso. Eh, ya no hay ninguna duda más con este apartado, ¿no? Pues vamos a la siguiente parte. Ya, ya veis que todo esto ha sido gra gratuito y a partir de ahí también puedes hacer publicidad con los propios pro productos de Facebook, hacer campañas de remarketing del producto que ha visto y todo eso. Entonces nos vamos a seguir con los plugins y vamos a instalar el de Google Listing Ads and Ads. Ya que vamos a sincronizar, bueno ya voy a cerrar todo lo de Facebook y el plugin que vamos a instalar va a ser el de Google Listing y Ads. No es mi plugin preferido para sincronizar todo el catálogo de Google, ya que es demasiado automático, en este caso, para lo que, no, para lo que yo suelo hacer o para todas las configuraciones que normalmente hago. Normalmente uso el plugin de Edit, ya que me permite muchas personalizaciones que, normal, que no tiene este plugin, pero lo voy a explicar desde este apartado, ya que es un plugin gratuito, y, es súper fácil de usar porque si lo explico algo complejo con este, me puedo tirar dos horas para explicar todos los puntos. Entonces, esta parte también va a ser bastante automática, como hemos visto, con todo el tema y el apartado de, de Facebook. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser sincronizarlo con Merchant Center. Merchant Center es esta página. Que para los que no lo sepáis, Google Merchant Center es la página que controla todo el tema de los productos que hay en Google. Por ejemplo, si yo busco eh, comprar guitarra, podemos ver que nos sale este apartado aquí arriba. Este apartado es un, un anuncio de productos que están sincronizados de cualquier tienda online para poder venderlos. En este caso, para estos productos hay que hacer publicidad, como he mencionado anteriormente, y además estos productos están en Merchant Center. vale. Este ya es el panel, pero os tendréis que registrar desde esta parte, y además tener una cuenta de Google Ads. Pero Diego, ¿entonces por qué me lo estás enseñando a sincronizar si hay que pagar? Porque luego está la pestaña de Shopping. ¿Quién usa? ¿Alguien ha usado alguna vez la pestaña de Shopping para buscar algún producto cuando compra? Pues muchas veces la gente dice, si ahí no se mete nadie, pues para que veáis que eh, eh, Google está intentando así competir un poco con todo el tema de Amazon. Entonces aquí podemos ver que hay un anuncio que es parecido al, al que hemos visto, pero aquí ya hay productos que son sin anuncios. Es decir, esto es posicionamiento orgánico de Carrefour.es o de AliExpress. Esto ya es gente que ha subido el feed, pero también lo tiene en la parte gratuita. Y además, el, este feed que nosotros sincronizamos con Merchant Center, también se puede sincronizar eh, con, la, eh, con cualquier ficha de Google Business. Una ficha de Google Business, por ejemplo, podemos buscar cualquier negocio. Vamos a buscar tienda, guitarra, en Chiclana, por ejemplo. Nos podemos meter a Multison, por ejemplo, y... Aquí nos podrían salir todos los productos que tiene esta tienda online si el catálogo eh, estuviese sincronizado con, con, con el local o bien los podría haber subido manualmente. Pero con esta opción de sincronizarlo aquí también lo podemos sincronizar automáticamente con esta ficha vale, para que salgan aquí todos los productos. Voy a buscar otra cosa como puede ser vestidos chiclana o por ejemplo, a ver si encontramos alguna ficha que tenga los productos sincronizados, ¿veis? Aquí ya, por ejemplo, dos productos. Me imagino que todos estarán subidos manualmente, pero nosotros podríamos sincronizar el, ca el catálogo entero y cuando le den clic a ver todo, ver todo el catálogo y además esto para posicionar localmente funciona muy bien, ¿vale? Porque el cliente ya desde, el, desde su aplicación de Google Maps o bien desde el, el navegador, puede ver todos los productos aquí. Entonces, es muy importante que cada uno de los productos también los tengamos sincronizados con Merchant Center. Para sincronizarlo con Merchant Center, antes de ponernos con la sincronización automática, nos tenemos que ir a la parte de crecimiento y gestionar programas. Aquí tenemos varios programas y tendríamos que sincronizar nuestro catálogo con cada uno de los programas, además de configurar cada apartado que nos pida cada uno de los programas. Por ejemplo, ten tenemos los anuncios de Shopping, que es lo que nosotros hemos visto aquí. Esto es un anuncio de shopping. Entonces, esa persona lo ha sincronizado aquí. Mientras que las fichas de productos gratuitas son. ¿Dónde lo tengo? Todos estos productos. Luego tenemos. Vamos a ver. Luego tenemos la parte de fichas de productos local gratuita. ¿Vale? Que esto es para sincronizarlo en esta parte. En esta configuración es la más difícil de configurar ya que para configurar esta opción primero tenemos que, que, que tener esto configurado y verificado por google y luego ya para hacer anuncios de inventario lo, local es decir que los productos salgan en publicidad en, cuando buscas algo en google maps pues ya habría que configurar esta parte que para tener configurada esta parte tienes que tener esta parte configurada que previamente tiene, tienes que tener esta parte configurada Sí. una pregunta. Sí. Eh... A mí me da problemas duplicando. No, no se puede usar el mismo feed, ¿cierto? Efectivamente, que eso lo vamos a ver luego. Okay, bien. <risa> lo vamos a, a, a ver luego, pero también teniendo en cuenta de que con esta sincronización de Google puede dar problemas tenerlo en todos los feeds. Por eso recomiendo el plugin de pago para todas esas cosas. Y ya por último, por último, por último, tenemos aquí otras opciones que son promociones, valoraciones de, de los productos, que no la suelo usar, no, normalmente no tiene mucho rendimiento. Y si hiciésemos publicidad, también el remarketing dinámico que consiste en mostrar todos los, los productos, cuando, cuando te metes por ejemplo en un periódico que te sale en la barra de, de la derecha, justo los productos que has visto antes en una tienda online. Pues también habría que configurar es, esta parte si lo, si lo queremos hacer así. No vamos a poder verlo todo el catálogo aquí porque Google tiene que ver, tiene que verificar manualmente, en el caso de las fichas de los anuncios de shopping y productos gratuitas, tiene que verificar todo el tema de que nuestras políticas de envío y de, y de y de compra están bien hechas. Es decir que, vale, yo le voy a mostrar este producto en Google, pero tengo que verificar que tu página es legal y cumples con todo. Luego, aparte, aquí también habrá que subir el logo, que te lo verifiquen y todo eso. Y luego, en las fichas de producto local gratuitas, aparte de todo lo que hemos hecho anteriormente, hay que verificar el número de teléfono del, del negocio, que el local de verdad está donde está y, además, cuando lo subes tienes que tener dos feeds sub subidos, es decir, el feed normal, el feed de tu tienda online, pero si también tienes una tienda física, tienes que subir el feed de los productos físicos que tú tienes en la tienda física, porque normalmente puede ser que nosotros vendamos algunos productos online, pero también venden, pero no todos los productos online los tengo en la tienda física para mandar, es decir, que lo que Google no quiere es que si yo veo aquí eh, este vestido que cuando vaya a la tienda diga no, es que solo lo puedes comprar por la web. Entonces eso a Google no le gusta nada y por tanto Google dice que subas dos inventarios, eh, dos feeds diferentes y cuando subes el feed de los productos físicos tendrás que esperar una semana o dos que te contacte alguno de, de los de Google y el de Google tiene que verificar uh, si normalmente o suele hacer una visita a alguien a la tienda para verificar que ese producto está ahí o bien, que lo que está haciendo últimamente es, mediante una videollamada, selecciona algunos productos del catálogo del feed que ha subido y tienes que grabar que de verdad el precio del vestido es este, que de verdad el diseño del vestido es este y todo eso. Y a partir de ahí, a lo mejor son 50 pro pro productos, si los 50 productos son correctos, perfecto. tendrás que esperar una semana que se muestre y ya se mostraría en este apartado. Es lo más complicado de hacer. vale En este caso, como uno de los productos no esté Tienes que esperar otras dos semanas a volver a hacer la videollamada con esa persona y así sucesivamente hasta que por fin te salga aquí en el feed. Si hay alguna persona que hace clic en el producto, aquí no sé por qué no está sincronizado automáticamente, pero hace clic aquí en los dos puntos, notificar un problema legal o cualquier cosa y te y dice que no estaba ahí, eh, puede ser que lo pierdas y haya que volver a hacerlo todo el proceso para que veáis todo este tema. ¿Cómo? ¿Y si lo no hace tu competencia? Hombre, Google lo verifica. Google luego a lo mejor te puede llamar para hacer otra revisión sin quitártelo. Y si de verdad está todo bien, no hay ningún problema. También es verdad que, eh, por lo que yo he visto, eh, te lo tienen que hacer en días diferentes. Es decir, Google puede entender que si las es cada día, es normal que si yo he vendido este vestido por la mañana por la web... Puede ser que por la tarde ya no esté, evidentemente. Pero si es en días alternos y todo eso, pues Google puede entender. Yo no, no lo sé tampoco muy, muy bien, pero Google también después verifica cada cuánto se ha actualizado el feed y todo eso. O sea que pueden ser varias cosas. Ya habiendo dicho todos los conceptos teóricos, tendríamos que, como hemos hecho con Facebook antes, configurar un poco nuestra cuenta, ¿vale? Aquí, en configuración de cuenta, tendríamos que seleccionar cuál es nuestro idioma, si queremos proteger los productos si tenemos contenido para adultos la mayor contenido de mis sitios para adultos configurar todo, todo, todo esto el servicio de, de css que esto es un servicio externo y configuración avanzada de la cuenta vale ya empezamos aquí no se nos muestre nada vale como antes no me deja con algunas ventanas no me deja mostrarlas pero nos iríamos entonces a, vamos a ver, a información de, de la empresa, y esta parte también habría que, que configurarla antes de enlazar el feed, que es lo que yo recomiendo. Como antes hemos visto con Facebook, esto lo podemos configurar mientras lo estamos insta instalando todo, porque Google pues, quiere eso, todo lo, todos los datos fiscales que el número de teléfono esté sincronizado, y luego la URL eh, de cualquier pro problema que tengas para, para contactar, el correo electrónico de, de tu tienda online, el teléfono y luego esto no hace falta si somos una empresa coreana que en este caso no, imagino que no habrá ninguna. Luego, verificamos el, do, el dominio. Yo esto ya lo he hecho, pero habría que hacerlo igual que lo hemos hecho, eh, no igual que con Facebook, sino habría que hacer o, o, otra integración, pero habría que hacerlo eh, súper sencillo, siguiente, siguiente y siguiente. Y luego ya en marca, aquí tendríamos que subir eh, los colores, el logo en cuadrado y el logo en rectangular. Cuando subimos cada logo hay que esperar al menos un día a que te lo verifique. Normalmente hay que seguir todos estos pasos que estamos viendo aquí. ¿vale? Eh, que el formato sea de este estilo y a veces que aunque lo cumplas te lo pondrá como mal y modificas un poco los píxeles de la foto los subes si son muy bajos los, los bajas si son muy altos o eh, los pones el logo más enfocado hacia adelante más hacia atrás hasta que funciona y ya yo creo que ya he explicado todo lo necesario entonces nos vamos a ir ya por fin a la parte de plugins y vamos a darle aquí a primeros pasos o bien a marketing, ¿dónde está marketing? Aquí, y Google Listing y Ads. Perfecto. No sé si lo podremos terminar la configuración, pero más o menos vais a ver todo el tema de los pasos. Porque ya empezaremos con el número de teléfono, ¿a que sí. Vale. Esto como lo he probado, se me ha quedado en el paso 3. Ahora volvemos para atrás. Vale, estamos en el paso 3. Antes habría que hacer eh, lo de configura tus cuentas, es decir, si yo tengo varias cuentas enlazadas, vale, ya sé por qué lo había hecho antes. Si ya tenemos varias cuentas en, en, nuestro, en nuestro perfil de Merchant Center, habría que elegir qué cuenta de Merchant Center es de todas. En este caso hemos elegido la de y tal, que es la tienda que nosotros tenemos, ¿vale? y luego, pues evidentemente, tienes que conectar tu cuenta de Google y luego aquí, en Wordpress, que ya lo he conectado, sería, pues eso, para darle a siguiente, de que te tienes que, que, que conectar también con tu cuenta de Wordpress. Esto sería, pues, enlazar todas las cuentas. Google te, quiere tener también toda la información. Le, le daríamos clic en continuar, elegimos el idioma español, seleccionamos los países a, a los que vendamos. Aunque vendáis en varios países, primero poner España, ¿vale? Porque hay que configurar el feed para cada país y si lo haces todo al mismo tiempo te puede frustrar muchísimo. Entonces lo que yo suelo recomendar es que sea para España, empezáis primero con el país que más vendéis o al revés como hace algún cliente mío. Primero empieza en, Ale en Alemania que no vendemos nada y ya luego ya vamos, vamos viendo. Y luego ya sería pues el shipping rate. Aquí he configurado lo recomendado, que se sincronice con mi cuenta de Google. Normalmente no tiene que ser así, sino lo tienes que configurar tú como, eh, como es. Configurar tanto el tiempo estimado como el precio que hay. También puede ser que también se puede configurar en, por francas por franjas, que lo que suele ser de 0 a 100 euros, envío por 6 euros y a partir de 100 euros envío gratis. Eso no se puede configurar desde este apartado, entonces lo tendríamos que configurar, lo haber configurado antes o modificarlo más adelante, desde, eh, eh, eh, en, desde, vamos a ver, pues es que es en preferencias. No creo que esto se configura cuando lo has, lo has, lo has verificado ya. Así que lo que vamos a hacer... Volvemos a ver dónde estoy. Aquí. Volvemos y lo vamos a poner recomendado y lo cambiaremos más adelante. Y en el tiempo de envío estimado normalmente pongo dos días. Si es en, si es en un día, pongo un día más por si acaso. Luego el número de, de teléfono, que nos tendrían que enviar el código de, de verificación. Voy a volver a hacer la jugada. Pero para que veáis también que Google quiere tener todos nuestros datos, ¿vale? ...y tanto Google como Facebook para verificarlo... ...enviar código de verificación... ...buscaría el país... ...España... ...y enviar el código... ...vamos a ver... ...no me sale de momento... ...he puesto el teléfono bien... ...sí... ...genial... ...vamos a ver... ...puede ser que sea por eso... Mientras, si tenéis alguna duda, podemos podéis aprovechar. A ver si se me ilumina. Pues ca el caso es que tengo líneas, es que a veces que puede tardar, puede tardar un poco. Pero si sí, llévatelo y a ver, <risa> por avanzar un poco. Y mientras tanto es, es eso, también verificar que la dirección de la tienda es, es, es correcta y luego, como viene mencionado anteriormente, que nuestras políticas legales sean correctas. Tanto la política de configuración de de todo este tema de los, de los envíos, la configuración de todas las características, la política de cookies y también nos pedirá que creemos dos páginas extra, aunque no hace falta mostrarlas siempre en el footer, pero una será que la política de envíos vaya aparte y otra también que la política de los pagos también funcione aparte, no, pol política, de, sí, política de envíos y de pagos, que vayan en páginas aparte, porque Google como que lo verifica así con su Webflow. Y bueno, no sé a dónde se ha llevado Germán el móvil, pero <risa> espero que no, espero, espero no haberlo perdido. <risa> <risa> <risa> espero no haberlo perdido, pero ah mira. A ver. Que a, es que a lo mejor lo, lo, lo tengo para que no se muestren los mensajes. Eh, eh, pero como os he dicho al principio de la charla, puede ser por eso, por cosas así. Vamos a ver. Los SMS, eh, pues no, no me... Voy a darle a reenviar código. ¿Tiene que el código de... Sí, el, el chufito, el segundo factor de autenticación. Si no, mientras que no me lo mandan, podemos ir a la siguiente parte. Mientras tanto, pero veo que no... ¿El qué? Sí. Pero ya me puedo, me puedo morir. me puedo morir, pero bueno, para que sepáis que esto también nos puede pasar, que nos llegue el mensaje, entonces pues yo ya os digo que a lo mejor hay veces que tarda cinco minutos o algo así, pero no no me lo manda de momento, voy a volverlo a conectar, vamos a ver, voy a quitar esto, voy a quitar esto por, por CSS, vamos a ver, oh. Ahí. es que he quitado, vamos a ver, <risa> ¿Cómo se hace esta parte? Se ha apagado, no ves? sé, ya. Ah, por eso, pues ya está, esto es última te tecnología. Vale, joder, pues al final, tanta tontería. Tanta tontería. Vale, ah, que aún no se ha mostrado. Está en ello, vale, no sigo hablando. Pero es rarísimo, no me... ¿Dónde le doy? Voy a ver si recibo una llamada de Google, por si acaso. Vamos a probar. Mira, me está llamando Google. Por utilizar la verificación del número de teléfono de Google. Recuerda que no debes compartir este código con nadie. Nada. No. <risa> por favor. Su código es 655. Dos, tres, dos, cinco. Línea. Recuerda, tu código es 6. Ah, bueno, si sí, tenía una segunda oportunidad y todo. Dos. Adiós. Vale, pues perfecto, pues ya lo tenemos aquí el número sincronizado, que al final se muestra, muy listo soy yo. <risa> <risa> tan, tanto, tan, tanto para esto. <risa> Eh, la dirección de, de la tienda la tenemos en, en, en esta parte, la podríamos actualizar para sincronizarla. Esta dirección de, de la tienda la está cogiendo, por si no lo sabéis, que alguna vez os puede pasar en WooCommerce Ajustes y lo coge de esta parte. vale. Para esto me lo pregunta siempre el cliente. ¿Y esto para qué vale? Pues para cosas como esta. Vamos a ver, volvemos, no sé ni dónde estoy. Vale, perfecto. Y luego esto, pues evidentemente le damos clic a todo, a todo. Que lo coja todo, como siempre, pero evidentemente aquí estamos confirmando que, que la política de, de reembolso y condiciones de envío están visibles en nuestra tienda online. Como he dicho anteriormente, puede ser que Google no lo dé como fallo y haya que subirla aparte, aunque esté en la página general de condiciones de compra. ¿Vale? Confirmo que mi teléfono... Bueno, mi teléfono es lo único verdadero al final. La dirección no, pero bueno, si sí, está todo perfecto, continuamos con esta sección, perfecto, y aquí ya podemos ver que los productos han sido subidos, solo 31 pro productos, ya que Google va a verificar todo mi listado, perfecto. Como os he dicho antes, no lo, va, va, no lo vamos a poder hacer todo, pero vais a quedar con, con todo el proceso. Luego aquí me está diciendo, pues perfectamente, hombre, ¿cómo no te vas a gastar 500 dólares que te sobran por ahí en un anuncio aquí de, de, del, del catálogo? Le vamos a decir que de momento no tenemos dinero y tal, y ya podemos ver que... Todo esto está sincronizado teóricamente. Hay que hacer muchos más ajustes. Le damos clic a Siguiente, gasta 500 dólares y puedes conseguir 500. Esto está bastante bien si queremos empezar. Normal, normalmente solo tienes 14 días. No, creo 60 días ahora. Mira, 60 horas. Sí, pero esto es independiente. Esto es porque nosotros hemos sincronizado con... con sí, sí, sí. Luego aquí, pues dice que le, le decimos que quizá más tarde y ya, ya lo tenemos aquí todo sincronizado. El funcionamiento, igual que el, que el de Facebook, solo que Facebook y, eh, es más rápido. De momento Google lo está verificando todo y no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder hacer mu mucho hoy. Pero vamos a darle clic aquí a editar en los productos. Y se nos habrá generado un nuevo apartado, como ha pasado aquí, Google Listing Ads. Y aquí ya mis recomendaciones, el heading, que normalmente es el código EAN, es muy importante ponerlo en general, si, vuestro si sois distribuidores, si no sois distribuidores, pues no hace falta, pero si sois distribuidores, podemos ver que aquí en la guitarra de Carrefour, bueno, algún producto que sea oficial, que vaya con un EAN, vamos a ver si este producto tiene EAN, ¿veis? Google está detectando que el EAN de este producto está en Carrefour, está en Miravía y hay dos precios más y lo compara a través del heading. Sí que es verdad que ahora Google ya puede más o menos eh, eh, verificarlo con su inteligencia artificial o lo que se llame, o con su programa, pero eh, que tengamos en cuenta esto, que ha salido antes Carrefour, pero porque el precio total, aunque el envío sean 7 euros, el envío es más pequeño, eh, o sea, el precio es más, es más pequeño. Entonces, te, tener en cuenta que aquí, en general, siempre va a salir el precio más pequeño por fuera. Aunque lo tengamos bien sincronizado, como ha hecho Mirabia, o no Mirabia, no sé al final cómo es, pues el precio es más alto. Y casi siempre va a salir este, a no ser que las reviews de la tienda como tal sean muy malas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta, que tiene reviews. Vamos a ver este, este apartado. Dime. ¿Y si el producto no tiene código betting? ¿Por es un producto Ya es que... Aquí estamos buscando, porque estamos buscando la guitarra Córdoba C2CD, guitarra clásica. Si tu producto es artesanal, solo va a salir, solo vas a salir aquí tú como proveedor. No sé si me estoy explicando. Pero claro, ya te tendrías que posicionar, tú no te tienes que posicionar tampoco aquí internamente, sino que tú te tienes que posicionar antes, tú te tienes que posicionar aquí, como producto normal. No sé si me explico. O sea, pero no se te va a anclar ningún otro producto porque el producto es solo tuyo. No sé si esa era vale, esa era la parte. Perfecto. Vale, pues aquí tenemos ya todas las fotos y, oye, esto, ¿esta ficha nos recuerda a alguna web? ¿Esta ficha que estáis viendo ahora? Amazon. Pues Google pues, está haciendo lo mismo. Cinco bullet points, que se llaman así. En la parte de derecha todos los proveedores, que lo puedes comprar con estos proveedores, las reseñas y aquí todas las reseñas y una comparativa de precios. Google también eh, lo que quiere es quitarse todos estos nichos que hay de comparación, de páginas, de eh, comparativas, porque él hace su misma comparación. Y todo esto ha sido para que el código EAN, que lo vamos a ver, a ver si lo encuentro, no sale, pero el código EAN está por dentro, ¿vale? Antes sí que salía por fuera, pero aquí no lo encuentro. Espero que sepáis que Google lo ha detectado seguramente por esto. No me quiero enrollar mucho, que me queda poco tiempo. Vamos a ver, volvemos aquí. Y eso, el código EAN habría que ponerlo. Si pones el Manufacture Part Number también, aunque esto no se usa en España. La marca no hace falta ponerla, pero si la ponemos, mejor. Luego, si vendiésemos eh, pro, pro, productos reacondicionado o usado, habría que ponerlo aquí porque si Google te detecta que es usado, te lo va a quitar de la ficha, a no ser que lo hayamos puesto. Luego el género, pues ya lo de género, sistema de tallas y todo esto ya, ya dependería del tipo de, de producto que estemos vendiendo. Y luego una fecha de disponibilidad por si aún no lo tuviésemos di disponible, aunque esto la verdad no se usa para nada. ¿De lo usado? He eh, usado es porque últimamente pues se venden productos re reacondicionados de segunda mano. Que, ¿A qué te ha referido? Si, si, Que si no, lo pones... si no lo pones, te lo quita Google de la ficha. O sea, te lo te lo bloquea hasta que lo ponga. Igual que lo de Facebook te ha penalizado. Yo lo pongo reacondicionado y no lo Tienes que ponerlo aquí. Hay que ponerlo. No, no, Exactamente. Pasa. Exactamente, Google aunque vea reacondicionado, de momento puede ser que algún producto sí, pero en general tú lo tienes que marcar aquí, si no te lo puede pen, pen, penalizar o incluso que el cliente te, te lo compre porque el cliente desde fuera es que ha visto desde Google que estaba nuevo, aunque porque él no ha leído lo de reacondicionado, tendrás que haberlo puesto en cualquier otro sitio, reclama Google y Google te penaliza la cuenta entera por no haber puesto esto. Entonces, para pues, el final, esto también se puede configurar de forma gen general de que, por defecto, todos los productos sean reacondicionados si tu tienda solo es de productos reacondicionados. En este caso, por defecto, va a ser nuevo, pero puede ser usado, reacondicionado, o sea que, pero es porque aquí está por defecto. Vale, eso sería todo el tema del ajuste. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Y luego, en visibilidad de listing y ads, tenemos sincronizar y mostrar o bien no sincronizar y mostrar, ¿vale? No se puede poner ahí más grande, pero sería esa sección, ¿vale? Tengo una preguntita más. El sí. código EAN, ese es donde lo, lo sacas. Eh, eso es si eres distribuidor. O eh, te digo código EAN, código. el código de, de barras, o sea, el, el, el identificador del producto como tal. ¿Español, europeo? Mundial, mundial, mundial, europeo, hay varios tipos de.. No, sé, exactamente bien. pues todo eh, el identificador el centro, es ese. Pasando Entonces, del código si tú vendes en varios países del mundo, el código EAN puede ser distinto para varios países. No, no, no, no. Eh, no lo sé muy bien. Realta, te de en Depende en el, del código. Pagas 250 al año y das de alta todos los productos que quieras. Bueno, todos no, había un límite de mil, y, y te asigna la asociación te asigna un número internacional, o sea, te vale para aquí Sí, pero eso es si estás vendiendo, si tú quieres crear tu, tu propio EAN. Si tú estás comprando un distribuidor, ese distribuidor tiene en el código de, de barras el código EAN. Y ya lo pondrías aquí sin ningún problema. Pero ese código es internacional. O sea, yo entiendo que en Europa. Sí, yo creo que, en que es yo creo que es internacional. Yo lo vendo en Estados Unidos y vendo en, aquí en Europa. Ese código, eh, cuando me llega, me llega el mismo código para todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, por eso Google lo, lo, lo usa. Pero, exactamente. Lo que ocurre es que hay uso por países, pero el que te dan, o sea, no tienes que coger uno para, España, para Europa otro para Estados Unidos y demás ¿no? es, como ya digo, es como el ISBN el ISBN es el que es libros sí. es el mismo para lo mismo que el libro lo hayas editado en España uh -huh. y no en exactamente, Unidos. pero al final Vamos, que lo puedo Yo coger del clúster que me he tenido de, de, no de O sea, que tú seas una empresa americana y entonces en vez de pedirlo a EAN, lo pidas a otro. Mm -hmm. como Igualmente. Te, te va a dar uno que vale para todo el mundo. Sí, igual, ah, igual, igual. O sea, que EAN es como una plataforma que genera esos códigos para que no haya equivocaciones. Es como la policía que te da el DMI... Vale. Sí, he, he dicho EAN porque es el más conocido por Amazon, claro. pero en verdad, y, y por Europa también, pero el, en verdad es el heading, es el número de identificador global. Es decir, que tú aquí pones, si es el IBSN de los libros, si es el tal, tú aquí es donde pones el código. ¿Vale? Y ya volveríamos a la parte de marketing y nos, y, y nos iríamos a la parte de listing y ads. Perfecto. Aquí tendríamos un resumen de las campañas, como bien hemos visto con Facebook. Aquí tendríamos los informes, que no hay ningún informe. Aquí el feed de productos, que es lo que hemos visto antes, que ya estaba sincronizándose. Aquí podemos ver que 29 activos, nos ha, mira, por ejemplo, aquí en busca del tesoro perdido. Violación de las políticas de Google. Pues aquí tendríamos que ver, a ver, qué hemos violado de las políticas. Ya ves tú, busca el tesoro. Habríamos puesto algo no en inglés. Google. Estaremos vendiendo dinero aquí, vamos a ver qué datos nos da nos tendríamos que meter ya en Merchant Center para poder verlo bien. Luego, en Atributos, aquí podríamos cambiar los atributos. Yo no los suelo usar, ya que todo lo configuro desde la ficha del producto. Y aquí los ajustes... cuidado! Y ahí todos los ajustes de, de la cuenta que hemos visto anteriormente. <risa> ya, y ya volvemos a la parte de Merchant Center, porque al final solo hemos sincronizado el feed. No hemos hecho nada de lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver dónde estoy. ¿Dónde está lo de Merchant? Aquí en esta pestaña, volvemos al Merchant Center, ya empezamos con las tonterías de la, del cambio de cuentas, vamos a nuestra cuenta y volvemos a esta parte de la cuenta, perfecto. Y aquí ya con nuestro feed creado nos iremos aquí al apartado de productos, apartado de feeds y saldría content API esto quiere decir que está sincronizado con nuestra tienda online, ¿vale? Es, no. Se, sería todo esto. Si nosotros lo quisiésemos crear manualmente por XML, que es como lo recomiendo yo si usásemos el Premium de GIF, le daríamos aquí a Añadir y podríamos crear el feed. Luego, eh, continuar sin guardar, y luego aquí tendríamos la parte de feeds complementarios, que aquí es donde habría que crear el feed complementario para todo el tema del inventario local, ya que tenemos el feed base, pero luego habría que complementarlo. Oye, ¿cuál, ¿cuántos de todos estos pro productos vendemos de forma física? Y habría que ponerlo aquí en, en el apartado. Para eso habría que añadir ya manualmente un feed nuevo, que es una de las limitaciones de este plugin. Pero sé que no todas las tiendas online tienen tienda física, así que ya pues, ten, tendréis que hacer esa inversión y crear el feed manualmente. Y ya tendríamos que configurar para todo el tema. Vamos a volver, porque esto es para subir nosotros el feed. Vamos a continuar sin guardar. Y ya nos tenemos que ir a la parte de crecimiento y a gestionar programas. Y a partir de aquí empezamos a configurar todo el proceso. Esta parte de productos gra gratuitas ya la tenía yo configurada, que por eso uso esta cuenta, eh, descubrir más opciones para crecer. vale Pero yo lo que quería era editar esta parte. Vale, está ya activa. Queré editar esta parte para que veáis todo el proceso, pero no me deja editar, o sea, no me deja cambiarla. Vamos a ver, no me deja ya cambiarla, pues vamos a hacerla de Sophie. Una pregunta. Dime. Eh, para, porque antes has hablado de Git o algo así, ¿no? Sí. Eh, ¿en, esa, ¿En esa plataforma también tienes que poner un feed diferente para. para eh, ¿Con.? El, el, el ¿Con Física y la Online? ¿o? Sí, sí, sí. O sea, el, el proceso, usemos el plugin que usemos desde Merchant Center, es casi el mismo. Solo que el proceso de subir el feed de los productos es diferente. No sé si, no, no sé si, si me he explicado, porque al final con GIF, lo que yo estoy haciendo es crearlo manualmente. Es decir, yo creo un feed, a ver, eh, eh, yo creo un feed como tal, vamos a ver si desde setting tengo alguna captura. No, yo creo que desde fuera, puede ser que tenga alguna. Yo, yo desde aquí estoy creando manualmente todos los campos que yo quiero sincronizar manualmente. Es un trabajo mucho más complicado y que, como he dicho antes, yo me podría tirar dos horas para configurarlo, pero con el de productos físicos, por ejemplo, yo aquí tendría que añadir tres campos. Uno es el campo de identificador del negocio local, para decir, oye, es que este producto está en este sitio, porque puede ser que también tengamos varias tiendas y este producto esté en una, pero no esté en la, en la otra. Entonces aquí se pondría el, el identificador, luego hay otro campo que no sé pronunciar, pero eh, se, sería para decir que lo queremos como producto físico en la tienda física, aunque hayamos configurado aquí el ID y luego yo ya configuro ya otro campo que yo creo manualmente para dar un poco más de información de ese producto local con un campo que hay también creado para, para toda esta parte. Y así sería, entonces aquí por ejemplo tendríamos dos feeds, a ver si hay una foto con todos los feeds, y entonces tú subirías uno como shopping normal y como cuenta gratuita y luego subirías el complementario que sería eh, el otro por un XML y no sé si más o menos te he solucionado eso y, y, y volvemos aquí a lo de Merchant y vamos a configurar, en este caso quiero configurar la otra parte porque configurarlo lo de Shopping es parecido al otro, vamos a configurar por ejemplo las fichas de, de producto gratuita, voy a decir que estoy vendiendo en España, vamos a ver si lo conseguimos y aquí ya Tendría que añadir la información de empresa, que esto es lo que os he comentado antes anteriormente, que si la hemos añadido ya desde aquí nos han validado el logo y todo eso, no habría ningún problema. Luego tendríamos que vincular el perfil de la empresa, vale, es decir, nos, nos conectaríamos aquí con la cuenta de Google Business y luego añadir el grupo empresarial, ya que estás añadiendo tu perfil, pero dentro de cualquier perfil de Google Business tienes varios perfiles, entonces añadir la tienda en concreto que estamos añadiendo y luego subir un logotipo rectangular. Esto porque está aparte, aunque ponga opcional, hay que subirlo. Pues esto, aunque lo hayamos hecho y no lo hayan verificado desde la información de la empresa, hay que volver a ponerlo aquí. Y luego ya, todo esto, es, entramos en esta parte que es la de la subida de los productos. Aquí es donde más problemas podéis tener, porque aquí es que tu feed principal esté subido, que como veis en esta flecha no está subido, y luego tenemos que subir el feed de inventario de los productos locales manualmente. Y a partir ya de aquí, cuando estas dos partes estén verificadas, eh, ya podrá salir después de decir cuál es el contacto del nombre de la tienda, el correo electrónico de la tienda, y luego... Eh, solicitamos la verificación, que esto es lo que os he comentado anteriormente. Puede pasar una semana y que alguien te hable en, en italiano, por ejemplo, por el correo de, de Google, tú lo traduces y te dirá pues eso que rellenes un, un Excel con todos tus datos y todo eso, se lo reenvías y dices que eres español y le hablas en español y a partir de ahí te habla un español para, config, para configurar todo ese tema y te llamarán y todo eso por videollamada y tal para verificar, oye, que este producto es así, y, y cuando hagáis eso, siempre los productos de la tienda física que ponga una etiqueta con el precio o algo, porque si ven ellos también algún producto, eh, cuando lo estás enseñando, que no tiene el precio, mmm, hay que a, arreglar eso. O sea, tú puedes poner un precio dif, dif, diferente en la tienda online y en la tienda física, pero también habría que ponerlo en el feed que estás subiendo, por eso digo que esto hay que hacerlo al final manualmente. No. Mm, habría, que ponerlo, no, habría que ponerlo aquí, que... A, o, Tú tendrías que crear aquí otro campo con el precio para la tienda física. Y ya estaría. No habría ni, ningún problema, pero que sepas que también que puede pasar todo ese tema. Mm, y luego, pues esto, como le he dicho antes a, a un compañero antes, puede tardar entre un mes y, do, y dos meses a hacer todo este tema. Sí. ¿Vale? ¿El qué? ¿Y en horas? ¿Y en horas, pues...? Yo ya saber hacer esto. De media que te lleva te diría, de depende porque también es si el cliente está implicado o no en no, el tema de coger no 10 horas <aspberry> más ¿Sí? o menos ¿Sol? o sea, claro, 10 horas en días salteados a lo mejor yo me conecto un yo me conecto a los 5 días me meto aquí en, en por ejemplo en la marca y me dice el logo no es no me gusta porque aquí si lo estáis viendo, la aprobación del logotipo puede tardar entre uno y dos días. Imaginaros conectarme cada dos días hasta que acierto con el logo. ¿Cómo va eso? No lo sé, la verdad, yo ya no sé ya ni con quién hablo ni nada, pero bueno, ahí está. Pero que sepáis que todo eso, y luego, pues eso a lo mejor te pilla, le pilla el cliente que a lo mejor no tiene ese producto justo. O la tontería del precio que me ha pasado alguna vez y el cliente ha dicho. Bueno, me has dicho cosas que no puedo decir, pero <risa> palabras que no puedo decir, pero que eh, se rinde con Google. Y yo digo que no te rindas porque al final, como, como yo suelo com comentar, el, in el inventario, por ejemplo, con la ficha local no lo tiene sincronizado casi nadie. Casi nadie. No lo tiene sincronizado por esto. <risa> ¿Vale? Y porque normalmente, pues como os digo, más o menos 7, media, 10 horas eh, durante dos meses, pues al cliente tú le das un precio, le das una estimación de tiempo que, y que aquí requieres la implicación del cliente y que el cliente sepa usar un móvil para, para hacer la videollamada. Y ya cuando todo esto esté verificado, guardarías, porque aquí la verificación puede tardar, y cuando ellos te lo verifiquen, pues puede tardar un día, puede tardar un mes, lo que quieras, porque puede ser que al de Google se le haya olvidado verificarlo. Entonces hay que mandarle un correo al de Google y puede ser que el de Google ya se haya ido de la empresa y ahora esté otro y quiera volver a verificarlo. Esto me lo han contado, ¿eh? no, no es que me haya pasado a mí. Y ya eso sería la parte de las fichas gratuitas en Google Business. Para la parte de anuncios es mucho más sencillo. Siempre la parte de anuncios casualmente es más sencillo y te piden menos información, casualmente. Aquí solo tendrías que subir el feed, ¿vale? Los detalles de la empresa aquí, casualmente, mira, solo tengo que añadir la, los detalles de la empresa, verificar el sitio web, que ya lo hemos ver, ver, verificado, el método de envío, que ya ves tú, esta web es de prueba, si me la han verificado, no pasa nada. Tenemos los productos añadidos, que esto antes no saldría. Tenemos aquí 33, aunque en la web creo que hay ciento y pico, algo habrá pasado. Con la sincronización me habrán dado mal varios productos, como el del... Te la había vinculado una categoría. Eh, no, lo he, lo, lo he vinculado todo, lo he vinculado todo. No, y para eso he creado como una categoría dentro de Facebook, aparte. Pero eso me imagino, pues si sí, el cofre del tesoro bueno, estará vinculado, imagínate el, el resto. Y ya estaría, eh, ten ten teníamos que vincular aquí nuestra cuenta de Google Ads, es muy sencillo, cogeríamos el identificador del cliente cuando creamos la cuenta en Google Ads, Google Ads es la plataforma de Google para hacer todo el tema de los anuncios y de la publicidad, lo añadiríamos aquí, el código, los datos de facturación, eh, revisar las políticas, hombre, por supuesto, esto es lo que se necesite, consultar los anuncios, perfecto, le daríamos clic en continuar y ya lo tendríamos ya todo listo. Mira, ya lo, mira, acaso, mira, he aceptado ya está, solo era eso. Y ya tendríamos toda la parte de Shopping configurada, vamos a ver a vista general, perfecto. Y ya podemos ver que las fichas gra gratuitas tienen 32 productos aquí, a ver si lo puedo ampliar, vale, perfecto, aquí 32 pro productos y también aquí en los anuncios de shopping tenemos 31 y uno rechazado. Y ya a partir de aquí habría que optimizar un poco más el feed, ver por qué ese producto no se me ha sincronizado bien, que ha fallado en la instalación y todo eso. Y ya pues me dice aquí ya que configure las fichas de, de, de productos locales gratuitas de Google. Me imagino que, eh, claro, yo lo he explicado así, aunque lo haya hecho práctico, me he saltado algunas cosas como habéis visto, pero porque al final en un periodo corto de tiempo no se puede explicar todo, pero la idea de que con un simple plugin gratuito ya puedas por lo menos estar en toda la parte de fichas gratuitas y empezar a configurarlo todo, aquí, aquí, aquí al final también influye también el SEO que tengamos en, en el producto. Pero no el SEO no influye aquí, ¿vale? Aquí influye el precio y cuánta gente compra. Lo que influye el SEO es... Aquí aquí es donde influye el SEO, que pues si nosotros te tenemos un producto artesanal, estaremos compitiendo con otros productos artesanales por el posicionamiento SEO aquí, ya como esté optimizada nuestra web y también, evidentemente, una autoridad de, de, de la página, como puede ser Carrefour, AliExpress, Amazon y Tomanes, por ejemplo, pues tienen mucho más, mucha más influencia que pues una tienda no, normal, evidentemente. Y ya luego aquí también se puede filtrar, como estáis viendo, por vendedor, por envío gratuito, por productos usados, como hemos visto antes, ¿veis? Si yo ya pongo ya productos usados en el filtro, la cosa cambia. Guitarra española, ¿veis? Esto ya se nota, ya, hambre la guitarra aquí en el banco, la, el potencial de, de, de venta lo veo increíble. Pero ¿por qué? He puesto la parte de productos usados, para que lo tengáis en cuenta. Luego, por color, claro, claro. Aquí hemos puesto, pero para que lo, lo que hemos comentado antes, que si hubiese marcado la opción de, de producto usado, ya estoy compitiendo aquí, no estoy compitiendo contra los otros. Y ya el color, la marca, el número de cuerdas, ¿veis? Por ejemplo, aquí, esto habría que configurarlo también para que Google me muestre esta parte. Voy a mostrar solo en oferta. Y, y esto sería por toda la parte de Google con este plugin. ¿Vale? Eh, no sé si tenéis alguna duda. Sí, yo quiero saber... El tema de cuando el cliente compra algo, tú tienes que poner la cuenta bancaria, cómo vas a cobrar, o cómo va eso. eso ahí en la no, parte no, de que no, que o sea, tú piensas que al final tú estás aquí sincronizando... Te claro, no no no, se no, no, se no, no, no, te te está con... no, te a... no, no, no, no, no, no, no, perdón, ahí, ahí, ahí me estoy, ahí, ahí es que no me he terminado de, de explicar. ¿Qué te llega? No, la, la idea mía es que te, te, voy, te, te, te, digo, te, te voy a decir te el... Te, te voy a decir el proceso. Aquí está, aquí te está diciendo que te lo está vendiendo Carrefour, ¿no? Este. Tú haces clic, pero ya te está llevando a Carrefour. Claro, no, yo no. Claro, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que lo compre desde Google, ¿no? No desde, no, Gu no, no, no. ¿tú no? ¿tú claro, o sea, ah, vale. es, lo que estamos web? haciendo es promocionar claro. nuestra tienda online ya, ya, ya. para que desde Google, pues ya, ya, ya. hagan todo ya, ya, ya. este proceso. Desde claro, desde claro, o sea, siempre por, no por eso. De Google, no, no, no. Vendo desde de, de, desde Google. Por eso hemos hecho toda la parte de la de la integración, ¿vale? Ya antes. Sí, sí, sí. Antes. Que no es que el Google propiamente te haga el pago, el cobro y todo. No. Esto es posicionar. Vale, vale. Esto es posicionar. Exactamente, para que toda la gente que está buscando, como hemos visto, la gente con las manos levantadas, pueda llegar a esa gente. Porque mucha gente no va a buscar aquí. O sea, no, va, no, no se va a meter aquí. Se va a meter ya aquí. Entonces hay que, hay que hacer, eh, coger todos los frentes. Mira, un, un, un, perdón. Yo uso el shopping para buscar comprar productos mm -hmm. y lo típico, ordeno por precio. Mm -hmm. Y muchísimas veces mm, te vas a un producto que, claro, ordenado por precio, el primero es el más barato. Sí, sí. Bueno, el, el, el primero es el más barato, pero luego te metes y luego en la página no, no cuadra el precio. Son estrategias de las empresas simplemente... Normal, normalmente, no sé cómo te lo habrás encontrado, pero normalmente el precio coincide. No, no sé qué ta... por ejemplo, aquí está aquí está Son coincidiendo muchísimas veces, no coincide el... el precio. Y cuando son muchas veces pienso que hay algo detrás. Entonces, si yo lo tuviera que hacer, yo pongo algo barato, actualizo, porque esto se actualiza cuando yo... yo Defina, ¿no? Yo es que, no, o sea, personal, personalmente, con todas las tiendas que llevo y, y todo eso... Si tú cambias el precio, o el precio es diferente, Google te bloquea el producto. ¿eh? Pero yo soy el que decide cada cuánto tiempo se refresca todo el inventario en Google. Google no me va a obligar. Habrá quizá un es, periodo mínimo, pero yo si puedo determinar mínimo. que cada semana se actualice. El claro, inventario, pero Google, el precio. Lo sabe, Google lo sabe todo. Lo que te quiero decir es que, que, que muchas veces tú, tú entras y el precio, si el precio es diferente... Google lo sabe. Si entra desde porque aunque tú lo hayas sincronizado Google lo sincroniza pues para que tengas para que selecciones qué producto quieres ver tal. Pero Google lo sabe ya. O sea, Google podría hacer esto. ¿Tú piensas que que, que Google esto no lo podría hacer automáticamente? Claro, pero sí, pero para <ríe> eh, sí, para que tú controles y que esto sea algo más exclusivo. Pero en verdad Google quiere que hagas esto manualmente para esto, para que hagas el anuncio. Porque al final. Sí tú estás haciendo esto y ya sabes un poco de cómo va la cosa con Google, la publicidad y todo eso. Sí, digo, ah, no sé si eso se ha encendido. No, sí, es una grabación solo. vale, sí, uh -huh. sí, lo, sí eh, Google sí lo sabe porque Google lo que envía eh, son robots. Igual que te envía el robot para ver el SEO, cuando tú metes anuncios, envía robots para ver que todo lo que tienes en el anuncio está bien, cumple con las cosas, la URL funciona y demás, y también envía bots... De, de esto, enviar robots para ir comprobando los precios, la descripción, el stock. O sea, si tú de repente pones un precio y luego lo subes y pasa ese bot, te va a avisar de que así estás incumpliendo una, una política. A lo te mejor, lo quita, te lo quita directamente. Claro, y te de, dice, oye, tú cuando entras en los errores, que te metes en el feed aquí, puedes ver, te, te dirá aquí, te metes a, a, aquí dentro y te, y te dice, oye, tienes este error en este producto. A ver, un segundo. Aquí es que lo he configurado automáticamente y tiene que salir en la otra parte o es que uno se me ha configurado. Pero normalmente en esta parte sale cada error porque es. Por la, la foto, foto, por el, foto, fondo el fondo el, de agua. Doce, por... Es saber qué hay detrás de eso. Está claro que el que usa chupen, ...eh... le interesa bastante encontrar productos más baratos y, y, y el tema de ordenar de más barato, de menor a mayor precio, es eh, eh, eh, la rutina la normal. Uh -huh. Me meto en y ordeno y busco el más barato. Y mi experiencia es esa, que muchas veces... Los más baratos, cuando cliqueas, te vas a la web y no está ese precio. Entonces, esto? entonces han conseguido un posicionamiento <risa> gracias a un precio falso. Porque, entonces ver. no sé si, si era por eso, porque actualizan. O sea, yo pongo ahora un precio barato y a las dos horas lo vuelvo a. O sea, y ya no actualiza hasta dentro de una semana, aunque mi vuelo haya modificado. <risa> Tendríamos que ver algún ejemplo, pero ya te digo. El truco también por la parte del envío, no, pero el envío pero siempre el sale por fuera, ¿eh? Mira, vestidos pero, eh, de invitada. Pero el orden, cuando lo ordenas, lo ordenas por precio es la suma de, de productos más envíos. ¿no? No Mira, el aquí en el final. shopping. En, en el ¿No? shopping podemos ver que aquí, si hay envío, te lo pone aquí. O sea, no sé qué producto será, tendríamos que ver algún ejemplo, pero. Ya te digo yo que normalmente si eso sale será justo en el momento adecuado, me imagino que habrá algún, algún pirateo, yo lo tengo claro, no lo tengo pero para una, como tienda, como para, para una tienda online no normal como Carrefour o un negocio normal para que no te lo penalice Google, cumplir sus directrices. En, en ese caso el precio que ha puesto en, en, en, en My Business es ese, el de 24 y el envío es aparte, es algo que tú, tú defines por otro lado los precios de envío. Y lo que tú comentas, pues básicamente, que no habrá pasado el robot. Si el robot pasa y te detecta cosas muy esto, vamos, ya no es tan solo que te aparezca ahí el, hey, tienes algo mal, es que te llega mail. O sea, a mí, a mí con los anuncios de, um, de esto de Search, me, llega, me llegan constantemente emails, incluso de campañas que hace dos años que no están funcionando. De, oye, el destino no está accesible, y dices, no, claro que no está accesible, si esto no funciona ya, la tengo parada, uh -huh. ¿qué me estás contando? Pero o sea que sí, si sí, sí quiero hacer. No habrá pasado el robot, pero cuanto pase, vamos a tener que Si tuvieses eso con el precio, por ejemplo, pues si la búsqueda de, del, del tesoro en vez de valer 15,99, luego en la web vale 30, pues aquí te, te dirá que está rechazado por, seguramente, eh, por el precio. ¿Vale? Y así, y a partir de, de ahí, aquí ya lo podríamos ver todo ese tema. Luego, luego quería ver lo del tema del envío, el tema del, del envío se configura desde eh, las preferencias, creo que era lo que hemos hecho anteriormente, de que me lo cogiese desde ahí, bueno, no lo voy a sincronizar ya nada, pero, no sé por qué se si me, si me sincroniza con el Bluetooth, vale, perfecto, pero lo teníamos que hacer desde, desde ese apartado de eh, configurar los datos del envío, configurar los métodos del envío, vamos a ver, aquí, aquí es que lo he puesto automáticamente, que sea con el in intervalo fijo, pero esto lo puedo cambiar y añadir el servicio de envío y aquí añadir país, ubicación de entrega, siguiente, horas de entrega y aquí seleccionaría yo los gastos de envío. Por ejemplo, el límite, oye, es que el de MRV pasa a las 7 de la tarde, en la zona horaria de Madrid y aquí podemos ver que la preparación del pedido es de un día, de lunes a viernes, el tiempo de transporte es de un día también, de lunes a viernes, y aquí podemos ver, a ver, añadir etiqueta de envío de transporte, no, aquí no, vale, esto, eliminar tabla, confirmar, siguiente. No hay un calendario desfectivo, ¿no?, para esos días laborables, no hay nada de eso. De momento no. El tema, pone un día más siempre… Si va a tardar uno, pone dos. Por eso puesto que el tiempo de preparación del pedido es de un día y el tiempo de envío es un día. Ah, para jugar con eh, algún Exactamente. Tener... No, hay que normalmente el cliente, encima de que ha pagado el envío, vamos y para llegar un día tarde. Si un día antes. Exactamente. Bueno, no, no te lo suele agradecer, bueno, ¿eh? ¿Alguna vez a se sí, queja? en valoración me, me, me, me lo agradece. ¿Cómo me lo mandas? Hecho, yo, pongo, lo, yo pongo tres días, entonces... ¿Cómo ¿Cómo me lo mandas antes si no estoy en casa? Había puesto ese día porque no iba a estar… Bueno, en... No sé, había esperado el, un día, había esperado un día para hacer el pedido para luego. Pero también tiene el castigo de que si pones muchos días, hay gente que lo, lo quiere para la mañana, por lo cual también no vendes. Si pones que el plazo se extiende. Pero es que para un pequeño comercio un día es inviable. No, un día es ir, si en el caso del correo que trabajo yo, ir antes de las 2 de la tarde. Como tú no puedes, claro, Sí, pero tú no crees. Pero, pero tú crees que el cliente va a leer lo que has puesto en la web de letra pequeña, que. ¿Un día incluye si el pedido se hace antes de las 2 de la tarde? Yo ya, es experiencia mía, cada uno sí, sí, funciona como... Está bien, un día de preparación y un día de... Exactamente. Y aquí ya podemos configurar, ¿ves? Aquí yo estoy poniendo que el envío es gratuito. Entonces saldrá en Google envío gratuito, pero también puedo poner un intervalo. Es decir, en pedidos con un importe inferior a 100 euros, tienen un cargo de 5 euros, pero los pedidos con un importe superior a 100 euros tienen cero de importe. El problema de configurarlo así es que si el producto vale menos de 100 euros, va a salir, como hemos visto en Shane, que era el envío X. Pero si el producto vale más de 100 euros, va a salir que el envío es gratis. Pero claro, tú no puedes transmitirle al cliente desde fuera que si se gasta más de 100 euros, es decir, por ejemplo, si compra cuatro vestidos en Shane, pues el envío es gratis. Solo muestra poca información, que es como lo que estamos viendo. Eh, son unitarios, ¿verdad? No uh -huh. vas a comprar cuatro vestidos de aquí. Exactamente. Aquí podemos ver que 20 euros de gasto de envío. Por ejemplo, aquí 100... Ciento... 111, madre mía, 111 euros de gasto de envío, de Product Hero. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, este es de Google. Estáis viendo que es, y este es de Product Hero. Esto es algo que no me voy a, a meter, estos son los ficheros de CSS, que esto ya si, si, si queréis profundizar lo podéis mirar, vosotros e informaros. No me da mucho más tiempo... No me da mucho más tiempo a explicar eh, la parte de TikTok y de Pinterest, por si lo queréis también hacer. Yo TikTok, eh, de momento, no se puede hacer tantas cosas como en Instagram, como etiquetar los productos y todo eso, pero os recomiendo sincronizarlo para que TikTok, también con su pixel, pues vaya cogiendo información. Es súper fácil de instalar, es mucho más fácil que, que Facebook. Lo vamos a ver rapidísimamente. Eh, me, me, iba a hacer, sí, me iba a hacer alguien alguna pregunta, que te veo con el micro. Si, si, si queréis hacer alguna pregunta mientras lo instalo, tenéis <risa> tenéis tiempo. Ah, vale, vale. Entonces, volvemos a, a este apartado, ponemos TikTok. Este plugin lleva funcionando poco tiempo. Nos, activa, activamos el plugin y volvemos el de TikTok for, for WooCommerce. Aquí, aquí lo tenemos. Esto lo voy a hacer así, porque lo veáis solo por encima para que veáis un poco el panel. Volvemos a Marketing, que aquí está todo. Le hacemos clic en TikTok. Esto no sé si lo tengo ya sincronizado, ¿vale? Conectamos. Como, como hemos visto antes, siempre que darle al botón de Conectar. Y ya tendríamos que tener nuestra cuenta en ads.tiktok creada. ¿Vale? Por, por, por lo menos creada y luego ya se podría configurar igual, creamos un píxel en el momento, creamos la cuenta de publicidad en el momento, ya se sincronizaría el catálogo. Como he mencionado, los productos de momento no se pueden etiquetar, solo se pueden etiquetar si hacemos publicidad del propio producto, es decir, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en este anuncio podemos ver que la publicidad, no sé si veis ahí lo de sponsor, a ver que vuelva el GIF a su sitio, ¿veis? Aquí pone sponsor y si le damos clic aquí, que sale el banner, le, le damos a Now y ya nos saldría toda la parte de la tienda. Pero, pero yo, ¿Qué, qué haces? ¿Usar el vídeo de un tercero para publicar tu publicidad? No, no, no, el vídeo es tuyo, o sea, ah, tú estás creando una campaña... ¿Y lo que he dicho se puede hacer? ¿El qué? ¿Usar el vídeo de un...? No, no, no, no que, que sea, va, que va, que va, que va, que va, que va. Que va. de momento no que quede, algo yo... de momento cómo funciona TikTok no, o sea, tú no puedes hacer publicidad en un vídeo de otra persona, de momento pero me imagino que en un futuro se hará Tú el, el vídeo tiene que ser tuyo en tu cuenta y tú le das aquí a SomeNow y saldría, tú no puedes mostrar el precio del producto y la imagen eh, desde o sea, de normal haciendo una campaña, tienes que tener el inventario sincronizado y ya me tengo ya que marchar pero también tenéis igual la misma sincronización con, con Pinterest. Ya estaría todo. Gracias.